Como si le hubieran lanzado una maldición, las malas noticias comenzaron a caer sobre Juan Gabriel, que ya se había acostumbrado a la fortuna. Yo gaste y gaste, bueno, bueno, pues yo gaste y gaste porque pues, el dinero es para eso, ¿no? Para gastarlo. Desgraciadamente, sí, el dinero es un termómetro para saber quién es quién. Pero Hacienda de México solo entendía algo. Si ganas, tienes que pagar impuestos. Lo acusó de evasión fiscal y le exigió pagar millones. Yo creo que el artista no debiera pagar impuestos porque, con lo que hace por su país, que es un embajador neto, este hombre le salen debiendo. Si es que se trata de dinero. Ay, todos. El castigo era peor. Le prohibieron cantar en México mientras no pagara sus deudas. Juan Gabriel, decepcionado, se refugió en los Estados Unidos, pero. El servicio de rentas internas, el temible IRS, pronto descubrió que también en ese país tenía grandes deudas pendientes. Gracias. Don Alberto. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo está usted? Muy bien. Tengo dos noticias para darle. Una buena y una mala. A ver, dígame. La mala. ¿No prefiere la buena? Es que creo que después que le cuenten la mala ya no va a volver a sonreír. ¿La mala? Pues la mala es que el IRS acaba de congelar 10 millones de dólares de su cuenta. ¿Cómo? ¿Cuándo? No? Pues ayer. ¿Y no se pudo hacer nada? No, ya sabe cómo son estas personas. Primero congelan y después avisan. ¿Y qué prosigue? Pues lo estuvimos analizando y le recomendamos pagar. Pero... ¿Pero? Podríamos demandar al representante legal suyo allá en Estados Unidos Yo pienso que sí hay posibilidades de recuperar mi dinero, ¿no? La verdad no creo Yo no me haría muchas ilusiones con eso, Alberto ¿Quieres escuchar la buena? Bueno, claro Pues, la situación con Hacienda en México es más o menos parecida Pero no nos han congelado las cuentas y gracias al amparo que presentamos, usted puede seguir dando conciertos en territorio mexicano. Qué bien, trabajar más para pagar, ¿no? Ay, ya. Vamos a Le acusaban de comprar y gastar sin pagar sus impuestos, gastar en comprarse incluso el avión NOA NOA Express. Yo en le llamo yo a, a no ir a trabajar cuando el público está ahí. Pero el público debe saber ya a estas alturas de 32 años de carrera que si Juan Gabriel no está ahí es por algo. No es porque no quiero ir o porque estoy borracho o porque ando haciendo otras cosas, es porque tengo problemas. Al menos en México los problemas fiscales se habían agravado por una mala combinación política. Eran los tiempos del gran cambio. El viejo Price debatía ante la fuerza del opositor partido PAN y Juan Gabriel un priista de hueso colorado, decidió no esconder su preferencia política. A ver si le entiendo, licenciado. Usted lo que quiere es una canción de mi artista, ¿verdad? Sí, y unas presencias físicas durante la campaña. ¿Y no nos van a pagar? Sabemos lo que vale, nos lo dejó muy en claro. Pero es que si pagamos por esto, estaríamos excediendo los topes de la campaña. A ver, y usted me está ofreciendo un trato entre nosotros, algo silencioso, ¿verdad? En cuanto llegue a Los Pinos... Lo primero que se va a hacer es hablar con el secretario de Hacienda. Para que solucione la deuda. No se diga... más, licenciado, si eso es música para mis oídos. Mi cliente va a estar dichoso de felicidad. ¿A ganar? ¿A ganar? ¿A ganar? Al gran del olor, pocas palabras. Juan Gabriel escribió una pegajosa canción publicitaria para la campaña de Francisco. Pancho bastida Ochoa, el candidato PRI, está pensando en que tal vez sus problemas fiscales se podrían solucionar. No fuera que tan obviamente así fuera, no, sino que se sobreentendía. Si sí, obviamente que si yo doy, ellos, si yo ayudo, ellos me pueden ayudar. ¿Por qué no? Muchas gracias. Eh. Gracias Juan Gabriel por, por apoyarnos en esta campaña, de verdad estamos emocionados con, con su visita y créame, esta gente le agradece ese talento y vamos a luchar porque la cultura de México siga creciendo y sigan saliendo estrellas como Juan Gabriel. Este es su noticiero Univisión. De y este llegó el crucial 2 de julio del año 2000. Durante 70 años, todos los presidentes de México habían salido del mismo partido. Muy buenas noches. México votó por el cambio. La oposición arrasó al PRI. El próximo presidente de México será Vicente Fox. La es Ay, mío Dios. Dios. ¿Qué ¿Qué Ay, ya pague esa televisión. Ay, lo que faltaba. Algunos piensan que el nuevo presidente no olvidó la canción de Juan Gabriel para su oponente. Lo cierto es que no podía trabajar en ninguna parte. El periodista Fernando del Rincón recuerda que Juan Gabriel evocó con profunda tristeza ese bache en su exitosa carrera. Lo que más le dolía, lo que no soportaba, lo que lo torturaba es que no podía cantar. ¿Te acuerdas que tenía suspensión temporal? para cantar en los Estados Unidos. Eso me estaba matando. Y se pone a llorar conmigo por eso, y me piensa que no es justo lo que me están haciendo. A la lista de calamidades se sumaron demandas de sus músicos por despido injustificado. Pedro Plasencia le ganó a Juan Gabriel una demanda, pero en 16 años no ha cobrado un centavo. Todos los demás demandantes se fueron muriendo uno tras otro mientras, por años, esperaban el veredicto. Si no nos pagan, ¿para qué me gano por haber ganado, por tener los lados a nuestro favor? Si no nos ha pagado, o no quiso pagar, porque dice que después de que los corre quiere que le paguen. No. no, así, él era muy tonto en ese aspecto. Las cosas fueron de mal en peor para Juan Gabriel hasta que el 23 de junio de 2005 sucedió lo anticipado al llegar a Ciudad Juárez para un concierto programado ese mismo día Alberto Aguilera Valadez Sí, señor, es solemne. Se queda detenido por evasión fiscal. Pero ¿cómo o qué? ¿A ¿A ¿Dónde los llevan? Favor. Usted puede estar en la cárcel. ¿Y qué? Va a salir algún día y no nació. Yo no he matado ni he violado ni he mentido. Ni Me he robado. He dicho la verdad. Y no soy el único y midiendo las distancias que por decir la verdad pueda pagar algunas consecuencias. Treinta años después de la cárcel de Lecumberri, Alberto Aguilera Valadez estuvo nuevamente recluido. Fue solo por unas cuantas horas que fueron suficientes para revivirle los peores recuerdos de su vida. Dice el dicho... Que la muerte y los impuestos son lo único inevitable. Y según reportes de prensa, Juan Gabriel habría muerto lleno de deudas con Hacienda. Que seguramente la familia tendrá que saldar, pero bueno, nosotros tenemos que despedirnos por ahora. No olviden que la semana entrante les tendremos el capítulo final de esta serie. Así es, Félix. Se nos ha ido el tiempo volando, pero la próxima semana vamos a revelar un secreto del Divo muy bien guardado. Ahora vamos a ver un adelanto. Bueno, Alberto, yo sé que lo que tengo que decirle pues no es sencillo. Ay, doctor, ya no me asuste más. Usted no me dice nada y pues yo solo me pongo nervioso. Pero es que usted no se ha cuidado la salud. Y no solo yo se lo anticipé, sino que me da la impresión de que usted no lo tomó muy en serio, lo tomó muy a la ligera. Y ahora tenemos un problema muy grave de salud que no es subsanado.